Estamos iniciando esta transmisión, sean bienvenidos, buenas noches, estamos en Moco, una emisión más, estamos en vivo y en directo, transmitiendo para las plataformas de Facebook, YouTube, Instagram, y YouNow, junto a nuestra compañera Melissa. Ey. bienvenida Melissa, buenas noches, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy muy muy bien, muchas gracias Ox, esperando que todos en su casita estén muy bien también, y pues nuevamente Moco aquí, hablando de temas extraños. En Moco hablamos precisamente de, eh, de temas extraños, eso es lo interesante. Y hoy tenemos un invitadazo, porque es una persona que nos va a aportar bastante con respecto al tema que ahora les diré. Voy a presentarlo, es Marco García. ¿Podrías presentarte, Marco? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y demás. Bueno, eh, gracias por invitarme esta noche, Oxlack. Um, entre otras cosas, también he sido eh, miembro activo de la Legión Oxlack. Soy tu corresponsal cuando se trata de ir a, a entrevistar um, a eventos internacionales. Eventos internacionales, exactamente. Um, sigo a la orden. Uh, también soy diseñador gráfico, soy ilustrador y también, este, también he fungido como intérprete de, de la Legión Oxlack. Eh, y erudito. Y erudito, eructito, como dicen en los Simpsons. Es Muy bien. Pues bueno, gracias Marco por darnos un poquito de tu tiempo. Esta noche vamos a hablar precisamente sobre el control social, sobre esta manipulación que nos, eh, nos tienen todas las formas de poder que existen y que no nos damos cuenta de que pensamos que somos seres libres, cuando en realidad estamos programados, estamos controlados, estamos dominados, no hay libertad, y hoy vamos a platicar de esas diferentes formas de manipulación y de control, y de cómo es nuestro actuar ante todo esto, y el por qué hay cosas en las que uno no puede subir. Les voy a platicar antes de que iniciemos, un tema controversial dentro de mi página de Facebook puse un vídeo sobre que iba a ir a que fui a un mercado y encontré monedas de colección. Entonces, alguien en los comentarios me escribió que cuando hiciera un vídeo yendo a buscar un trabajo de verdad, entonces sería mi seguidor. Y mi respuesta fue que ese pensamiento lo único que lo iba a llevar es a ser siempre un eh, empleado y de ahí se armó una batalla en los comentarios porque muchas personas se sintieron ofendidas de que qué malo tenía ser empleado entonces hay muchas cuestiones no solamente es decir algo con respecto a eso sino es un tema mucho más grande al respecto, y por eso hoy vamos a platicar sobre control eh, social, sobre cómo nos dominan, y sobre cómo es el poder, y por qué hay eh, cuestiones en las que creemos que lo que hacemos es lo mejor que se puede hacer, o es lo que nos toca hacer, así que, pues bienvenidos chicos, vamos a iniciar con esto de control social. melissa tú tenías, sí, estás... Eh, consciente de que estamos dominados de que estamos controlados sí y de hecho fue bastante grande cuando empecé a concientizar al respecto o sea de que prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida estamos de alguna manera controlados o sea desde culturalmente Um, hasta lo, lo que vemos en la escuela, o sea, desde la primaria, lo que nos ponen en los libros, absolutamente en todo, y te digo, yo empecé a concientizar de esto aproximadamente, no sé, hace unos 10 años, no quiero meterme en temas de mi edad, pero sí hace 10 años, que ya estaba grande, como quiera, que dije yo, oh my God, y eso sí me perturbó bastante, o sea, el hecho de saber que alguien toma la decisión de qué vamos a consumir, de qué vamos a escuchar, de qué vamos a leer y pues en general de todo. Muy bien. Marco, ¿desde cuándo estás consciente de que en realidad somos una sociedad controlada, dominada, manipulada? Pues aquí estoy viendo con, con asombro aquí este el título que dice aquí en el fondo que nos controlan. Este, <risa> Hoy, ahorita <risa> ahorita. <risa> El, en el este momento, sí. pues, pues, estimado público y compañeras, compañero, bueno, pues, ese, ese control mental creo que podría estar bien, bien, bien consciente en el momento, en el momento que durante mi adolescencia, um, cuando, es más, particularmente. Cuando, cuando decido retirarme de la religión. Porque como bien lo sabes, eh, yo, yo estuve parte de, o sea, fui, fui un tiempo testigo de Jehová, ¿no? Entonces, y, es una, y es una religión que tiene, digo, espero no estar pisando talones, pero es una religión que, que tiene algo bien interesante. Te a estudiar tanto, tanto, tanto, tanto, pero tanto la Biblia que tienes de dos sopas. O, o dices... Esto no puede ser real, esto no puede estar bien, esto eh, aquí hay demasiadas contradicciones, o oh, de plano, es lo aceptas todo con los brazos abiertos y, y dejas que, que la congregación dicte lo que quieras hacer contigo. Sí, um, ahí te diste cuenta cuando tú estabas en una religión que, sí. eh, que había algo de control, de manipulación en tu Claro que sí, y de hecho te das cuenta eventualmente que, la, que el control no nada más es religioso. No nada más es político, eventualmente. Digo, lo hemos visto este, para todos nuestros, este, para todo nuestro público. Asumo, podría equivocarme, pero asumo que eh, la totalidad de nuestro público es de Latinoamérica, no nada más de México, Argentina o Perú, digo, también del resto de Latinoamérica. Y como bloque de países hemos vivido diferentes tipos de, de, de gobierno. Que nos han dictado, incluso, como dice Melissa, la, hasta la historia, nos la han contado de determinada manera. Y hasta apenas, digo, las redes sociales han servido como un, como un arma de dos filos. Porque hasta apenas ya ha comenzado ese pequeño despertar de, de que muchas de las personas que tenemos o de los símbolos que tenemos en los lugares públicos, en los parques, por ejemplo, resulta que no eran tal cual y nos lo enseñaron en la primaria. O sea, después de todo, Colón no vino a descubrir América. Ajá. Y, y luego, entre otras, por ejemplo, no somos un... Digo, rompes esos paradigmas de que no, no, no es exactamente como nos quieren hacer creer los, las fuentes oficiales de que somos estrictamente una, un mestizaje parejo de las dos culturas. ¿no? Bueno, podríamos empezar a, a, hablando de eso de que un primer control es el, el que nos dicen eh, que el hombre nace, crece, se, eh, se reproduce, se reproduce. Eh, y muere. O sea, desde ya nos están imponiendo que el hombre tiene que reproducirse. Ma sí, digo, eh, biológicamente es algo natural, pero no obligatorio. Exacto. Oye, y en la sociedad no lo manejan como estudias... Te casas, tienes hijos, trabajas y mueres, ¿no? Y es así esa maquinita. Y eso es lo que muchos grupos, tanto de izquierda como de derecha en la política, por ejemplo, uh, han ido adoptando como una bandera. Especialmente, creo que esto lo puedes ver más, más solidificado, me podría atrever a decir, después de la Segunda Guerra Mundial digamos de, de, de, de, después de que, que, que los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial quieren demostrar que su sistema de producción es el adecuado y cómo lo haces has escuchado por supuesto que escuchaste del término el sueño americano claro qué es el sueño americano es también propaganda yo te estoy moldeando de cómo debes vivir Entonces, digamos un bloque todo un bloque económico te está diciendo cómo debes vivir qué debes tener que debes tener una esposa y esta esposa debe ser ama de casa. Que debes tener dos hijos, tres hijos, o los que puedas. Un perro, un jardín, una casa propia. Eso es lo que te están diciendo estos grupos. Y trabajar, ¿no? Y trabajar, claro. Un trabajo de oficina. Un traba ¿Y, quiénes, ¿Y quiénes obtenían ese sueño americano? En aquella época, pues nada más, lo, nada más si eras hombre blanco cristiano, tenías acceso a esos privilegios. Pero una mujer... Pues le coartaban ese derecho. Alguien que fuera hispano, alguien que fuera afrodescendiente, alguien que fuera de, no sé, de la comunidad LGBT, que por cierto, ese término ni siquiera existía en aquella época. O sea, ese, esa manera de controlar incluso tu, pues tu, tu identidad, tu cultura, tu preferencia sexual. No, no estamos hablando que haya sociedades secretas necesariamente, que estén atrás moviendo los hilos. Es el, es, a veces es el mismo sistema, a veces es el, el como dicen en, el, en alemán, el zeitgeist. Que, eh, si el zeitgeist, eh, si lo traduces al español, es una traducción burda, es el espíritu o, o el, la forma de pensamiento actual, espíritu de manera metafórica, ¿eh? la corriente de pensamiento actual. ¿Cuántas personas que están viéndonos en este momento eh, tienen esa idea de que tienen que estudiar, eh, tener su título y trabajar? Creo que eh, todos, ¿no? En Su mayoría, eso. No, Melissa, a ver, tal, dime, dime, Melissa. Bueno, antes de continuar, tu micrófono se escucha, no se escucha bien. Creo que no estás usando el adecuado. Sí, hay que solucionarlo para el podcast. Sí, acércate porque... un poco más. No, no, no, creo que si sí, no estás con el micrófono que es. No sé si sale el de tu computadora o... Ajá, déjame ver si me sí, regreso. ¿no? Sí, una disculpa por <ríe> cortar la inspiración aquí, pero sí es un tema importante a solucionar. Sí. Okay, mientras vamos a leer los comentarios. Um, dicen aquí, Marco, mira, este es el hombre más sensato que has traído al canal. Nada de conspiraciones. <risa> Oigan, en, est, en estos temas sí claramente vamos a entrar en conspiraciones porque hay demasiadas. De hecho, creo que um, las conspiraciones más grandes parten a raíz de, de que nos controlan, del control. Y hay muchos es. tipos de control, entonces estamos empezando básicamente en los inicios o sea partiendo desde Correcto. el principio de hecho eh, como dices Melissa, pues sí generan control y algo que dice bueno dice nada de conspiranoias ojo la conspiranoia también es una forma de control debe de gran parte de las conspiraciones son falsas y aún así se convierte en una forma de controlar y manipular a las masas. O sea, no la resta. ¿Ah? Y es que de eso se trata. Es que de eso se trata. El mundo es un, un cultivo de mentiras en el que nosotras las apropiamos y las veneramos. Hace rato estabas hablando de que eh, no había eh, oportunidades para las mujeres, que no había las mismas ¿cómo, cómo, bueno, eh, pero estamos hablando. Vamos a contextualizar okay. eh, eh, en qué momento particularmente usted de esto. Eso de la, la segunda guerra mundial mencionaba. Sí, eh, esa época de, de, de, de el término baby boomer, o sea, okay. viene de ese boom de los padres que tenían muchos hijos. O sea, baby boom. Uh -huh. Boom. Una explosión demográfica. Baby boom, una explosión. De, cuando tenían muchos hijos, las familias. Sí, y, y te aseguro que, si no tus, si no, si, si, si no sus respectivos este, padres de familia, vaya, mamá, papá, probablemente sus abuelos sí. Entonces, en, en mi caso, eh, del de lado paterno, pues mi papá tiene alrededor de 10 hermanos. Digo, a estas alturas, ya eh, algunos ya han fallecido. Muchísimo. ¿Ya se escucha bien mi micrófono? ¿Se escucha? No. Yo lo escucho bien. No, no suena bien. No suena bien. Alguien, eh, que me diga en los comentarios si suena bien mi micrófono. Yo diría que más bien te oyes lejos y que puede haber demasiado eco. Ah, no sé si a eso te refieras, Melissa. No, sí suena que no es un, el micrófono que usa regularmente. Sí. O sea, sí? siempre estoy como monitoreando el audio y si sí suenan como si el micrófono fuera otro el que estás usando suena bien dice Luis Ramírez si se escucha bien dice Luna vamos a seguirla así esperando que, que se escuche mejor eh, estaba con esto de las mujeres fíjate que vi un documental en donde se le pidió al sobrino de Sigmund Freud que hiciera una campaña que hiciera una publicidad para que el cigarro pudiera ser más consumido porque ya desde entonces se, se le estaba satanizando precisamente con, con la afección a la salud entonces eh, en ese momento él decide fotografiar a diversas mujeres fumando algo que ellas no podían hacer que no tenían como, como que no tenían el derecho de fumar las mujeres se vieron eh, en esta como liberación femenina, de decir sí efectivamente nosotros también podemos fumar y queremos fumar entonces la campaña fue completamente un éxito de, de la cigarrera porque se fue hacia el lado de la liberación femenina sobre el fumar y el producto se comenzó a consumir mucho más, aunque a aunque, eh, final de cuentas les estuviera haciendo daño a la sociedad a aquellos que fuman Okay. ok, este No, no me sabía esa anécdota. Considerando, bueno, Sigmund Freud, si tú dices el sobrino de Sigmund Freud, yo no, no conocía esa anécdota, pero el caso de Sigmund Freud está hablando del psicoanálisis, y el psicoanálisis todo te lo va a sexualizar y todo te lo va a, a trabajar con... Bueno, realmente creo que... Sí, digamos, um, no estoy muy seguro, la verdad, cómo haya funcionado eso. La verdad, soy ignorante de ese, de ese caso. Lo que sí te puedo decir que hace 100 años el cigarrillo estaba tan normalizado, vaya, no traían filtro, no existían probablemente, probablemente no existían estas marcas como Camel o como Marlboro, las de este, British American Tobacco o este, Philip Morris. Pero pues en aquella época pues los forjabas, ¿no? Los, los cigarrillos, el tabaco, y era tan popular que hasta los niños los fumaban y creían que esto era saludable. Incluso creían que era saludable eh, fumar tabaco. Eh, ya nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Que no sí. es nada de eso. Um, eh, lo que tú estás mostrando es, este, puede ser, no nada más un control, porque hay, hay, hay condiciones en la sociedad tan, tan arraigadas que caen en el paradigma, digamos, eh, una forma de, de, de ver las cosas tal que es inamovible, hasta que llega algo o alguien a romper eso, entonces, bueno, ahí como dato. Gra Gracias, David Monteverde. Ok. Muy Ese, bien. Esa no me la sabía. Este, Ay, creo que arreglé el micrófono. ¿Se escucha mejor, Melissa? Ya, sí, así. Así <risa> es <risa> como <risa> debe de sonar. O sea, yo entiendo que sí se escucha en los comentarios, sí se escucha y se entiende, pero no es el, el sonido eh, que necesitamos. Perfecto, ya lo arreglé. Entonces, estamos con esto de, del control. Estamos hablando de que nos controlaron desde niños para. Tener esta idea de crecer, de tener un título, de trabajar y de tener una familia, tener hijos, seguir trabajando y después ya morir, ¿no? Y decir que ese título, o sea, de llegar de entrada, llegar a la universidad era un, era un, era un logro y decir que el, el título te era garante de un éxito laboral, quizá en alguna época lo fue, hoy en día ya no lo hemos podido ver, que actualmente entre el público tenemos a, a la generación académicamente mejor preparada y probablemente la peor pagada. Uh -huh. O sea, gran parte de estos discursos, de estos, de estos métodos de control, también implica de estos discursos tan gastados que ya los hemos escuchado como el, el pobre es pobre porque quiere. Ajá. Dice, uh, leer, si ahí quieres. sí me gustaría poner en discusión esto. ¿Cómo dijiste, Ox? Lo puedes leer si quieres. Ok, dice, Baby Boom se refiere a aquella época en la que los bebés nacidos de mujeres alemanas eran producto de violaciones masivas hechas por soldados aliados y soviéticos hacia las mujeres alemanas. Me parece uh, que no. No. Hablando, no, no. hablando de Alemania y del control precisamente, recuerdo una, algo interesante y es que cuando se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial para que los alemanes, la, la sociedad alemana apoyara lo que estaba haciendo Hitler eh, en esta expansión, en esta conquista, eh, mandó a bombardear Alemania con panfletos en donde en esos panfletos venía una de las profecías de Nostradamus, en las que mencionaba como, un, como si fuera un vencedor, como si... Eh, eh, Nostradamus hablaba en versos, hablaba como poéticamente, no escribía de esa forma, entonces hablaba en relación a que un mandatario, un gobernante iba a triunfar sobre, sobre diferentes áreas o sobre diferentes zonas, etcétera, entonces, este Hitler mandó a hacer ese tipo de propaganda para que la sociedad estuviera de acuerdo con la expansión, para que siguiera apoyando, para que se uniera a lo que estaban realizando y tuvieran confianza de lo que estaban haciendo, al final de cuentas, ganarían. Ok. Es que aparte, baby boomer se refiere a la época en la que nació cierta generación, o sea, no a un... ¿Cómo decirlo? No a una situación en particular, dice, sino a toda una generación. Pues. Sí, lo que dice, lo que dice Jezebel Brujita, creo que se llama el usuario, eh, tiene, tiene totalmente sentido. Son los soldados, son los hijos de los, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya cuando regresaron, cuando se hace ese eh, nuevamente ese boom que dije de los años finales de los 40, s 50s, es esa explosión de que ya no hay. Este, hay todas estas oportunidades, hay mucha riqueza, entonces ten todos los hijos que quieras, porque puedes costeártelos, porque puedes, bueno, y eso, ese modelo se fue replicando en muchas otras partes del país. Que aquí hay un tema importante que me parece mencionar, y es que en esa época lo que se recomendaba era que tuvieran muchos hijos, entonces por eso eh, hay, no sé, nuestros Exacto. abuelos tuvieron muchos hermanos. Y ahorita estamos viviendo totalmente lo contrario. Ahorita es, nadie quiere tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que está afectando en, en esta nueva generación? ¿O de qué manera entra a tu mente el hecho de tener esta idea de no tener hijos? Cuando en aquella época era todo lo contrario. Bueno, es que en aquella época se decía que tendría, que cada hijo correspondía a una fuerza laboral y a, a, un, a un ingreso a la familia. Por eso se, se buscaba tener más hijos o eran más, mejor re, recibidos, los hijos porque era una fuerza laboral que llevaba ingresos a la familia por eso se decía que claro. tenía que tener hijos en aquella Pero época. justo a eso me refiero, o sea, todo parte de la idea que te están vendiendo de la idea que te está vendiendo el sistema ahora la idea uh -huh. es totalmente lo opuesto ¿por qué? porque también estamos sobrepoblados o sea, los humanos prácticamente son una plaga. ¿Sí, Marco? Sí, este es un poquito más, este, más allá de eso, o sea, no, no quiero decir que que haya alguna este, controversia ni nada, ¿eh? porque o sea, parcialmente estamos de acuerdo. Si hay un ingrediente de lo que estás enunciando, añadiendo a esto, porque ni siquiera es una, no es un pero, añadiendo a esto, hay países que están a la baja de tener familias numerosas. No quiere decir que estén dejando de tener hijos al 100%. Esto tenemos que irnos todavía más atrás en la historia, porque también hay una cuestión de biología, hay una cuestión de supervivencia del de individuo. Está demostrado que los animales que, cuya existencia se ve más en peligro, o que sean propensos a ser depredados o a morir a una temprana edad, un mecanismo de defensa es tener muchos hijos para poder asegurar la siguiente generación. Es por eso que también en el siglo XIX, en el siglo XVIII y en otras, la gente tenía 12 hijos, 15 hijos o más hijos. ¿Cuántos llegaban adultos? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuántos de esos llegaban a tener hijos a su vez? Entonces... Muchas familias y muchas sociedades, México está también entre ellas. El, el caso de los baby boomers, quizá tal vez puede ser como una excepción de carácter más ideológico que biológico. Pero si esta sociedad le estás asegurando salud, alimentación, ¿qué más? Este, techo, seguridad. Entonces esas familias van a dejar, digamos, es, esta regla también aplica para los seres humanos. Y está demostrado a través de estadísticas que hay países que tal vez, digamos, no tal vez, en los años 70, en los años 60, digamos, Bangladesh, Sudáfrica, entre otros países, tenían un promedio alrededor de 7, 8 hijos. Y desde que se fueron aplicando estas políticas de bienestar social o de, o, o de seguridad de empleos, porque pues, en aquella época, digamos, en el pasado, pues también pones a los niños a trabajar. Y estos niños se te podían morir de cólera, de accidentes en el trabajo, de violencia en las calles. Entonces, ese tipo de, de, de factores han ayudado a que estas familias lleguen a tener menos hijos. Y entonces, en algunos casos, la economía puede verse un poquito más estable. Digo, no siempre, pero también se ha observado. Ah, bueno, me estoy viendo que hay un comentario de Morales. Sí, ¿qué es ese comentario? ¿A qué refiere? el comentario que pusieron en pantalla. A ver, pero la imaginación y la libertad mental es real. Se puede ser tolerante ante muchas situaciones, pero quienes aprenden a controlar no les importa si mueres o sobrevives. Mm, okay, ok, esto me suena como... desde la. Déjame entenderlo. Desde la perspectiva de aquel que controla, en este caso puede ser un, gobi un gobierno, un bloque de gobiernos... Uh, me atrevería a decir este, grupos de elite, mm, porque tal vez lo que están esperando escuchar es que alguien atrás de las cortinas puede estar controlando nuestros deseos este, o nuestra forma de pensar. Bueno, es que el control, el control viene, eh, como ya lo hemos visto, en, en niveles. En este caso también por, por países, por regiones y demás en los que está involucrado principalmente la iglesia en sus inicios eh, del control de la humanidad está lo religioso y está el, el poder gobernante entonces entre esos dos poderes hicieron y eh, condicionaron nuestra conducta obviamente quien rebase estas eh, leyes se ve remitido a una pena a una sanción lo vemos incluso desde los diez mandamientos, puede ser una, una forma ¿no? de, de control. Sí, bueno, ese es un caso muy interesante, miren, independientemente de lo que ustedes consideren, si fue como hecho, ficción o una pieza de literatura, particularmente estos libros eh, de, de, de, de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, o este si no me equivoco, en la, en la versión judía sería el Talmud, el Pentateuco, estos cinco libros escritos por Moisés, de hecho están escritos por Moisés, habla de, de, en el libro de Éxodo, los primeros diez mandamientos. Ok, es el que todo mundo conoce. Sencillo. Después, en libros posteriores, eh, digamos en Levítico y en Números, en Deuteronomio, puedes ver que también esos diez mandamientos se convierten en alrededor de 613 mandamientos por ejemplo no trabajar en shabbat y si lo haces te matan si un niño te hace una rabieta tienes todo el derecho a matarlo en serio había una regla de la en la biblia no puedes comer no no no no solo estás prohibido comer cerdo también estás prohibido comer mariscos no puedes comer alimentos blancos en platos blancos o en ajá. O sea, se, se vuelve en una maraña de, de digamos el ojo por ojo también lo aborda ahí, con otras palabras. Uh -huh. este, digamos que si una mujer tiene su periodo, va a ser considerada impura por tantos días. O si da a luz a un niño, va a ser considerada impura por tantos días, pero si da a luz a una niña, va a, va a ser impura por otros tantos días extra. Pues esos diez mandamientos se volvieron toda una forma de control, hasta la, el número de pasos o, o de distancia estándar que debes tener para cuando va, ibas a, a, a, a acabar tu letrina y hacer del baño todo eso está ahí fíjate que como tú lo mencionaste el libro sea ficción sea un escrito x o sea una realidad un histórico no sé yo, yo cada quien este hasta la fecha nos sigue eh, nos sigue controlando y dominando a todos los que están con la fe católica, a los que están son católicos. ¿Tú eres católica, melissa Sí, pero bueno, es que el tema de la religión no me gusta tanto abordarlo porque tengo mis cosas ahí, mis cuestiones. O sea, soy una mujer de fe, sí, pero no, no creo en la iglesia, por ejemplo. Y lo que me parece a mí importante a mencionar de todo esto es que sí, nos venden una idea o nos ponen ahí, digamos las reglas, pero el pensar quién es el que está detrás, o sea, quién es el que se encarga de que esto sea cumplido. Si simplemente las personas por esta necesidad de creer en algo o si hay algo más allá que entre de alguna manera a nuestro inconsciente y nos haga pensar que ese camino es el que debemos tomar o eso es lo que realmente tenemos que hacer, regresando al tema de que naces, creces, te reproduces y mueres, o sea, ¿quién fue el que dijo o en dónde? Eh, nos enseñan a que eso es lo que tenemos que hacer siempre o ese es el plan perfecto. Mm, ok, puedo... Vas, Marco, vas. Vean, vean, vean la secuencia. Vean, vean que hay una secuencia ahí. Naces, creces, te reproduces, envejeces y mueres. Eso tal vez no es una imposición ideológica, sino más bien un patrón de conducta de todos los seres biológicos, a todos los seres considerados vivos, esto aplica para los hongos, esto aplica para las bacterias, esto aplica para los animales, para las plantas, los virus no entran en esa categoría, el virus ni siquiera está considerado un ser vivo, porque no tiene todo, no tiene esa, no tiene esa, no sigue esa secuencia, porque requiere de un anfitrión en el cual pegarse para poder transportar su, este, para poder replicarse. Por tanto, todavía sigue esa polémica, pero esa polémica está inclinada más a ese lado de, no, no son seres vivos los virus, pero tienen componentes que los pueden hacer los seres vivos. Recuerden, esa, esa secuencia de naces, creces, te reproduces, envejeces y mueres, aplica particularmente para los seres vivos. Y también para las ideas o para los memes. Entiéndase, el meme, estrictamente hablando de cómo lo acuñó el término este biólogo Richard Dawkins, eh, el meme de internet, por ejemplo, es un ejemplo del meme en general. El meme es una idea que nace, crece, se reproduce, muta. Y si no es lo suficientemente fuerte muere les voy a dar un ejemplo de meme un meme muy muy este muy tradicional que tenemos por ejemplo de que cómo, cómo, cómo pones los cubiertos en la mesa ese es un meme o por ejemplo la yo, idea Ajá. yo como en la cama entonces no, no sé no no estás no está, entonces no estás siguiendo ese meme Ajá. sí pero, por ejemplo, tienes a tu izquierda, digamos, según la tendencia, ¿no? Este es, el, tened tenedor. es el, el tenedor y de la mano derecha el cuchillo y la cuchara. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo es diestra. Ser diestro no aplica tanto como un meme, es más como un factor evolutivo, en realidad, en, en, en nuestra especie. Pero, por ejemplo, la idea de un dios único y no muchos es un meme, a ver, muy exitoso. Entendí otra vez. Ok. Recuerda, el meme es la versión cultural de los genes. Por eso se llama así. ¿Qué es más dominante? Los ojos en los genes. ¿Los ojos azules o los ojos cafés? Los negros. Bueno, los ojos cafés, digamos. ¿eh? No existen los ojos negros. No, los no, no. <risa> cafés. Ese, ese poema del seminarista de los ojos negros te tomaron el pelo. ¿eh? Entonces, o cafés o, o claros. Sí, de hecho, los ojos, los ojos claros, los ojos azules, los ojos verdes son una mutación. Esta mutación no es muy vieja, que digamos. Estamos hablando de unos 20 mil años, 10.000 años, de acuerdo a las investigaciones científicas que se han hecho. Ok, eh, bueno. Esos entonces... son los genes, los memes. Ajá. Ah, ok, no, perdón, Marco. Entonces, ¿qué aplica con esto de los memes? Ok, este meme del Dios único y verdadero surge, un ejemplo, hay, hay varios eventos en la historia, uno de estos es en el en Medio Oriente, una tribu de pastores, Ajá, en lo que conocemos hoy como Jordania o Israel. Este, este meme, esta idea, fue ganando más popularidad y de hecho llegó, se incrustó eventualmente en el Imperio Romano y entonces el imperio romano adopta el cristianismo, donde tienes un, o un solo Dios o tú quieres la Trinidad, no sé, pero es tres en uno. Y después se expande por Europa y después se extiende por las partes del Islam. Ajá. Actualmente que es Medio Oriente y Norte de África. Después llega a América ese meme. Y hoy en día las sociedades tenemos ese meme tan, tan, tan exitoso. De que de Solo hay un Dios. Y que tan todavía no muere. Y que no muere, ajá y que murió por nosotros es un meme muy exitoso el meme más exitoso de la historia uno de los uno de los más exitosos claro o por sí. ejemplo el uso de la rueda o sea la, la, como para transporte ¿Quién, quién este inventó la palabra meme eh, Richard Dawkins ok para es hacer, un biólogo para hacer referencia a a la versión cultural o un equivalente cultural a los genes y, qué, y quién lo agarró para hacer para el meme que... de internet el meme de internet es una derivación mucho más reciente que tendrá que te gusta unos 12 años aproximadamente, okay, desde... te acuerdas del troll face, sí desde el troll face no de, sí de, más o menos por ahí empiezan los memes de internet ok, entonces es una manifestación es de, de, el meme de internet es una manifestación es un meme ¿sí? nosotros nos comunicamos a través ahora de memes de internet muy bien, ajá. Elisa ya se me, o sea me revolví demasiado en ideas yo lo que iba a decir realmente Hasta era sobre lo de la, las personas creo que porque ahí pusiste un buen comentario algo de la mano de obra ¿no? ¿de la mano de obra? no, sí, uno porque... de los que ahí pusieron el comentario de la mano de obra barata ajá uh -huh. Ay, se me fue hace bastante. Sí, Pero desde eh, la revolución. Estamos claros todos en que la religión nace partiendo de que se tiene que ejercer cierto control. Y se puede controlar muy fácilmente a las personas a través de su fe. ¿Correcto? ¿O no? ¿Estoy equivocada? Bueno, esa era mi idea. Muchísimo. Ahora, ajá, perdón. Dale, dale, dale, dale. Este, Ahora, el punto para mí importante era pues siempre se ha hablado en cuestión de conspiraciones de que hay un grupo selecto de personas que se encargan de vender esto o de, de que esto se lleve a cabo, metiéndonos en el tema de que nos controlan, pues. Entonces, para ustedes sí existe este grupo de personas ¿O simplemente es algo que surge, como lo menciona Marco, que es ¿no? el tema de que naces, creces, te reproduces y mueres no es como cultural o ideológico, sino que es algo que, que todas las especies lo llevan? ¿O si ¿sí creen que existe este grupo o sea una persona, porque decían aquí de que eh, el hecho de que exista un quien que nos controla es demasiado, darle demasiado poder a alguien, en este caso pues la religión nos vende un dios, ¿no? Entonces, si ¿sí existirá como esta clase de Dios? O ¿Es un grupo el que nos pone a esta clase de Dios? Yo respondería rápidamente que me parece que son diversos grupos con ideas, y, eh, pues en necesidades diferentes. Eh, Marco podría explicar mejor, porque creo que el grupo con mayor influencia en el poder y en el dominio de las personas seguramente son los masones cierto Marco no es que por, por decir en, en, hay muchas historias como la que tenemos en la Biblia en diferentes culturas y todas hablan más o menos de lo mismo aquí decía Dani leal el mismo Dios con diferente diferente nombre y bueno todas las culturas tienen su religión digamos o sus dioses y se manejan de acuerdo a los que a lo que les convenga más a ellos no Entonces, sí tendría sentido que sean diferentes grupos dependiendo de la cultura. Ok, ok. Mm -mm. Permítanme. Uh, bueno, vamos a. Vamos, me gustaría responder más a este, lo que dice Oxlack primero, y ya después pasamos con la aportación de Melissa, si me permiten. Uh, no, los masones no. <ríe> no, no, no. no. Es, piensen, los, eh, eh, la francmasonería realmente es un grupo de personajes podríamos decir, liberales, y surge eh, recientemente, desde el año aproximadamente 1717, en Inglaterra, y esto era un club más, como de, de caballeros con mucho tiempo libre, um, y esto se inició en una taberna, donde ¿eh? sea, realmente no, no tiene, sí si han habido intentos, y sí si hay, y sí si puedes ver cierta influencia de la francmasonería eh, en la sociedad actual, uh, pero dista mucho de ser una sociedad que sea poderosa, extremadamente poderosa o extremadamente secreta. Hoy en día puedes ir a cualquier este, a cualquier logia, tocar y pues quiero ser este, ¿qué necesito para iniciarme como masón? Y te van a dar este pues tu, tu información, digo, los panfletos y todo eso, y si tú quieres, y, y básicamente es algo así como los scouts, pero para adultos y, y, y más sedentario. O sea, realmente no, no ves que estén haciendo campamentos o, o este o filis para, para irse a acampar a o algo así, no, pero hacen obras de, este, hacen obras de caridad. Este, en algún momento estuve estuve activo en el, en el rito escocés antiguo y aceptado. Y sí, no, no, no, este, los ideales más bien son, son los que son, hasta podría llamar um, loables, podría llamarlos este, positivos, porque ¿de qué se trata? Bueno, libertad, igualdad y fraternidad. Y no sé si, si, los, si llegaste a escuchar esas palabras en ese orden, este, en cierto grito del 16 de septiembre, ¿no? Del 15 de septiembre. Sí, exacto, claro. Este, Por eso son los ideales... ¿no? Exactamente. Bueno, Juárez fue un francmason del rito, de hecho, este, de hecho él funda el rito nacional mexicano, o sea, si sí hay un rito mexicano, o sea, tienes el rito escocés antiguo y aceptado, tienes el rito de York, el rito francés, y el rito nacional mexicano, entre otros tantos. Y hay grupos paramasónicos también. Uno de estos son los Boy Scouts. Pero no son los únicos. También tienes grupos como los, este, ¿cómo se llaman? Los Club Rotario, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen? Ah, pues juntan dinero, por ejemplo, a través de IAPs, o sea, de, de asistencia, este, grupos de asistencia pública, para, por ejemplo, entregar o donar anteojos para, ponle tú, estoy dando un ejemplo, niños de escasos recursos, ¿no? Hoy o sea, en día es eso. Ajá. En el pasado, tal vez, a principios del siglo XIX, Finales del siglo XVIII, perdón, pues, tal vez fueron los que impulsaron, no, no tal vez, impulsaron las luchas de independencia de América, por ejemplo, o la Revolución Francesa, ajá, este, o la independencia de México, o la independencia de, de, de Latinoamérica, ¿no? Este, muchos de los de estos padres, madres de la patria, pues. Sobre todo, padres, porque era una sociedad más varon, este, de, de varones que de, que de mujeres. si sí hay grupos masónicos este, compuestos por mujeres. El rito francés es mixto, por ejemplo. Y también hay este, grupos que son completamente formados por mujeres. ¿Por qué, ¿Por qué hay ese, esa separación? No es porque no quieran aceptar, digamos, este, a, a, a los grupos femeninos o a, la, o a la mujer, sino más bien el tipo de símbolos que ocupas en un, en un ritual masónico son excesivamente, son, son completamente masculinos, como cuáles, el sol, como cuáles, la espada, Ajá. como cuáles, ciertos pasajes bíblicos o, o, o ciertas metáforas o ciertas enseñanzas cuya carga didáctica y simbólica va más del lado del hombre. En el caso de la mujer, es pues la luna. La compañera ¿verdad? estaría revolcando en estos momentos si escuchara tu plática, Marco. ¿Cuál compañera? La compañere. Ah, la compañere, claro. <risa> claro, digo, porque nuevamente, a nivel a nivel, a nivel nivel esotérico y a nivel exotérico, que son dos cosas muy diferentes, digo, no es lo mismo, a ver no sé si se ve, por ejemplo, ciertos símbolos, por ejemplo, un símbolo que es completamente masculino, el componente activo y el componente, el componente pasivo, pues es la luna, es este, algún receptáculo, ajá. Entonces, por ejemplo, a nosotros pues no hacen clic con nosotros por nuestra carga simbólica. En fin, ya hablé un poco, un harto de los masones Y en resumen te puedo decir, si en algún momento tuvieron poder, pues era en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ya no, o sea, realmente hoy queda como un grupo social. Una sociedad discreta no es una sociedad secreta. Um, y de una vez voy a spoilear, bueno, pues en el caso de los Illuminati, tampoco. Eh, los, ni siquiera existen oficialmente. No hay, y probablemente habrá grupos que se hagan llamar a sí mismos eso, Illuminati. ¿Qué quiere decir? Los iluminados los que saben, los que tienen la luz. Uh, pero... También su, su génesis dista más o menos de esa época, principios del siglo XVIII, probablemente siglo XVII. No son las únicas sociedades discretas o secretas. También tienes este, los Rosacruces. ¿sí? Isaac Newton era miembro de, esa, de, de, ese, de ese grupo. no Ahora tenemos como los Skull and Bones, ¿no? Skull and Bones, este, traducción de cráneo y huesos, eh, podría ser en Estados Unidos, si sí, sí son grupos conservadores políticos, por ejemplo, una de esas conspiraciones, de las pocas conspiraciones que resultaron ser ciertas es The Bohemian Grove claro que ya has hablado de tus grupos de este, ¿no? que no necesariamente quiere decir que tengan mucho poder, sino más bien gente muy poderosa que está en ese grupo ok y es más recreativa o sea Realmente, piensen, piensen un poco más grande. No nada más son grupos. También marcas, redes sociales, compañías transnacionales son las que te están dictando, por ejemplo, cierta agenda, cierto control. ¿Por qué te quieren echar a ti la culpa, a ti, de que, que debes cuidar el medio ambiente? O sea, sí es cierto, es tu responsabilidad, nuestra responsabilidad cuidar del medio ambiente, no desperdiciar agua, Ok, me gusta ese discurso, pero ¿por qué no se lo dices a Nestlé? Que es una de las, del top 10 de las empresas que más agua consumen y más agua desperdician. O a Coca-Cola, donde tienes, para aquellos que no, nos, que no sean de México, que nos están viendo, eh, uno de los estados, mmm, es una paradoja, es uno de los estados con más recursos naturales y al mismo tiempo con más pobreza. De, no solo de México, sino de toda Norteamérica, o de, de, de, todo, de todo el hemisferio, Chiapas. Coca-Cola tiene una fuerte presencia en el estado de Chiapas y la gente se está matando por el agua. ¿Por qué le estás dando carta libre a todo ese desperdicio de un recurso tan importante? Nuevamente, hubo algún, algún miserable Nestlé que sí estaba a favor, o escuchen esto, de privatizar el agua. ¿Ustedes se les hace adecuado esto? ¿Se les hace... O sea, las compañías como estas o los métodos, o los, las entidades de control pueden ser amorales. O sea, la moral no existe en ellos. ¿no? pero y, y, y, y va a pasar eso. no o sea, Ellos también tienen cierto... Sí ejercen cierto, cierto control sobre, sobre la población. Y no tiene que ser secreto. No tiene que ser una sociedad secreta. Está a veces tan a la vista... que ya ni lo ves. No sé si, si soy claro con eso. Lo, lo tenemos ahora en el ejemplo de las redes sociales. Ah, claro. Foucault, Foucault, Foucault o Foucault, ¿cómo se pronuncia, Michael? se uh, refieres? ¿El filósofo Foucault? Sí. Michel Foucault. Ajá. Exactamente. Foucault. Él oh, sí. eh, hablaba sobre las instituciones en donde la escuela, las prisiones, fábricas, etcétera, se tenía un control, se tenía un, do, un dominio sobre las personas que estaban ahí, que se encontraban ahí, y a todos los, eh, los, los conducían hacia una misma forma de ser y de actuar, pero en la actualidad como esto comienza a cambiar, como hay una modernidad, hay un avance tecnológico y demás, termina... Por, eh, por, por estas instituciones dejar de crear personas iguales, con mismas mentalidades y, y forma en la sociedad. Y comienzan a dar un poco más de a lo, a lo que se dice, como Marco menciona, más a la vista. De libertad, como que ahora somos más libres de, de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos y de todo lo demás. Sin embargo... No lo es así. A, a la llegada de las redes sociales nos intercambian las instituciones por ahora las pantallas. Ahora estamos más tiempo en las pantallas, en el celular, en la computadora o en la televisión. Y cada una de estas eh, eh, marcas o de estas aplicaciones luchan por quien tenga más atención. Obviamente la atención está, se, se basa en los ingresos que generan estas industrias. Y está, nosotros no estamos pagando ahora económicamente estos servicios gratuitos como lo es Facebook, como es Instagram, como es TikTok o Twitter, no pagamos por, por inscribirnos o a, a tener una cuenta, pero lo pagamos con nuestro tiempo, tiempo que a ellos les beneficia muchísimo. Y es sí, nosotros somos la mercancía. Somos mercancía y nuevamente estamos en una fila, estamos en la hilera de la masa, de la sociedad de la borregada, podría decirlo así, aunque se escuche horrible, pero es que siempre nos han tratado y nos han controlado y dominado diversos grupos, diversas personas que, que tienen o que quieren tener ese poder y lo consiguen. Es muy difícil que una persona, estando en estos niveles de conducta, de, de dominio y de control, pueda transformarse en controlador. Somos nosotros en engranes constantemente de, de una industria que ellos están aumentando en sus ganancias cada vez más y su vida, eh, hablando por ejemplo un estilo de vida, solamente lo pueden tener esas personas. ¿Tú qué opinas, Melissa, con respecto a esto? Es que, o sea, tengo un tema en general con eso porque siento que cuando le damos una explicación muy lógica a todo es una manera bien simple de pensar, como si no existiera algo más allá, algo más grande, algo más profundo. Que lógicamente pues no va a estar a nuestro alcance, ¿no? Que va a estar esa información privilegiada al alcance de las personas como de la élite, con mucho poder, con mucho dinero. Y pues cuando le damos una explicación así, se me hace como que hay muchos huecos. Como que no me convence del todo de que no, es por esto o es por esto. Simplemente en la película que pusimos aquí la otra vez, que creo que estamos hablando de Aliens, que el tipo tenía los lentes con los que veía los mensajes reales, ¿sabes cuál película? No recuerdo sí, el nombre, eh, pero... Ellos viven, ¿no? ¿Se llama Marco? Mm, alive? Me parece que ah. sí, era como una manera para mí bastante simple y sencilla como de explicarnos lo que realmente funciona, porque obviamente los colores, algunas palabras, la música, sirve para entrar a nuestro inconsciente y si sí hay ese control entonces para mí sí si sí hay algo más profundo y no sé si sí de alguna manera secreto pero si sí hay algo más que una simple explicación ok estás hablando también de los mensajes subliminales que los hay o sea tanto hay como un control a la vista como uno inconsciente Sí, es parte del control también el hecho de que de pronto tengamos ciertas películas con ciertos temas y que sean bastantes directores los que están sacando estas películas o que de, de repente haya un nuevo género musical y que a toda la gente le empiece a gustar, eso no es casualidad, o sea, eso es parte de algo, en mi opinión, y definitivamente nunca voy a estar de acuerdo con una explicación lógica, porque hay más que averiguar, hay mucho detrás. Marco. Um, si me permiten regresarme tantito a uno de los comentarios que de hecho está. este... Que, que, sí, sí, se hace, hace, unos, hace unos comentarios. Actualmente, ¿Qué? ahorita, la usuario Brujita gsb dice: el ojo de Dios que, ve, que todo lo ve la humanidad. Uh, creo que se hace referencia al anterior, de, de qué significa el, la pirámide. Exactamente. Ah, yo tengo mi pin también, ¿eh? Por cierto. Ah, o este, sea, ¿ya salió Amazon o.? Brujita Melissa. Ya se Mira. sabe de toda la vida. <risa> bueno, déjenme decirles este qué, qué significaba ese, ese, esa pirámide con el ojo. Bueno, déjense y, con mi anillo también. Es el, es el ojo de la providencia, es el ojo que todo lo ve. Esa es una referencia, es una, es una, una representación, pues, en pocas palabras, de Dios. Probablemente, de hecho, aquí traigo mi, mi guía. A ver. Ok, ¿de qué trata ese libro? La, eh, la enciclopedia elemental de eh, símbolos secretos y signos. Wow, o sea, todo eso no, no lo han puesto en todos lados. Sí, de hecho aquí está el de... A ver si se ve. Ah, este es eh, el ojo que todo lo ve. Ahí está. Ok, ese símbolo entonces ahí te explica como de dónde viene, de dónde parte de aquí? Así es. Okay, dice. Lo voy a traducir del, del inglés. Probablemente el mejor, el más conocido símbolo uso del, probablemente el mejor o el más conocido uso del ojo que todo lo ve es en el que está en el sello del, el gran sello de los Estados Unidos de América, que aparece en el billete de a dólar. Bueno. Puede que tenga un parece, parece siniestro, ¿no? Parece misterioso. Pero bueno, este, sus raíces están en el ojo de Horus. Y bueno, la adición del triángulo, bueno, representa los tres, este, de hecho, representa la Trinidad, es, ese triángulo. En, en lo, que, lo que rodea el ojo. Ajá. Yo lo jugué en Zelda. <ríe> pues de la trifuerza, por decirlo así, viene de ahí, ¿no? De la Trinidad. Sí. Considera que también ese, ese, esa pirámide dice Anuit Septis en latín, que significa, parafraseado, él entiéndase a Dios favorece uh -huh. nuestra o nuestros trabajos o nuestra empresa, entiéndase empresa como mi misión, no empresa comercial. Mi misión. Okay. Dios favorece nuestra misión. Okay. Dios favorece nuestro trabajo. Lo que dice anuit septis o coeptis. Creo que lo pueden ver en el billete. Ajá. Y dice nuevo orden secular. ¿Qué quiere decir? También está en latín. Novo ordum sec, eh, secularum. ¿Qué quiere decir Seculum. Entiéndase de separación iglesia-estado. O sea, nosotros... Este... O sea, su... su... El, el símbolo en sí no, no es tan siniestro como muchos quisieran creer, ¿no? Este también entiendo que el, ese el, ojo que todo lo ve es un, es, es un elemento de la alquimia, es un elemento de la francmasonería. estamos viendo el billete de dólar, exactamente. Simplemente, pues, es una representación de, de Dios. Ya que, le pones este, su, ya que le pones tus especias de Illuminati o de organizaciones secretas dentro de la iglesia católica, pues es simplemente parte de esa magia que tiene ese símbolo que nosotros le hemos dado. Que te, viene, viene del ojo que todo, el ojo que todo lo ve, también representa a Jehová, que es omnipresente. Así es, que todo lo ve. Y a su vez, ese ojo que todo lo ve viene de las religiones egipcias antiguas, del ojo de ampu, o, o conocido en todo, como todo el mundo lo conoce, Horus. Ojo de Horus. Uh -huh. Del que tiene cabeza de halcón. Ajá. No sé ese, por... ese. Ok. Sí, este, este, este libro está súper chido, ¿eh? ¿Cómo se, que... se llama? ¿Cómo se llama el libro? La, eh, ¿qué? La enciclopedia elemental de símbolos y signos secretos. ¿No está en versión español? No lo sé, no me, no me sorprende. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me llama mucho la atención en, este, en esta enciclopedia. No aparece nada mesoamericano. Okay. Creo que debe tener su propio libro. O sea, sí hay algunas hay algunas culturas que faltan, pero creo que serían sería dos secciones amarillas de puros símbolos. Entonces, ¿no? Hablando sobre esto, ¿crees que la Coca-Cola, como se ha mencionado, sí tenga que ver con símbolos que eh, eh, hables de un control? No, no, no, es nuevamente caemos en estas este, más bien, tú ya le diste el control. No, pues sí, de hecho, aquí tengo, y todos ya sufro por sí, es nuestro patrocina, nos Coca-Cola, por favor. <risa> Mencionaste, Marco, algo de, del triángulo del ojo en el billete, uh -huh. o no? no, ¿sí? Sí, este, lo de la pirámide, te refiero? o lo del de triángulo que que rodea al ojo. Sí, o sea, ¿qué significado sí, viene en tu libro? Es la, trini sí es es la trinidad. Como la pirámide. A ver, permíteme tantito. Porque más, sí, más que un triángulo es prácticamente una, es pirámide una pirámide, Que también las pirámides como que están envueltas en, en muchas conspiraciones. Ajá. Oye, sí, qué raro sí. que los estadounidenses pongan una pirámide, que la pirámide es de Egipto. Ah, no, no, no, está, porque recuerden también, en aquella época, ¿qué, es, qué, es este, ¿qué símbolos eran los que les eran relevantes en la masonería, en la alquimia? Eh, en, en estas sociedades, pues, realmente pues, que, querían este, agarrarse de símbolos esotéricos antiguos. Dice, para mí, dice Ronald Erwin... Para mí también siento que hay algo escondido que nos domina sin darnos cuenta inconscientemente. ¿Saben es qué que, les voy a dar? Ajá. Es, o sea, vean, es una pirámide, pero además, como que hay un triangulito, el triangulito que tiene el ojo, despegándose de la pirámide y está iluminado. O sea, me parece, me parecería interesante como que sí eh, indagar un poco más en, en su significado y no buscarle algo como tan, tan simple. Mira no que si a ver. extrañamente las pirámides de Egipto no terminan en, en esa punta, porque al parecer esa punta eh, se menciona que incluso era de un metal o de oro, incluso. En las porque pirámides no... de Egipto dice ¿no? y, y se está, o sea, se está despegando de la pirámide como si fuera una clase de base, sabes como podríamos decir que es una <risa> nave extraterrestre en forma de pirámide que y las pirámides podrían ser las bases. Podría ser, para sí, o para sea, atomizar. Hay un tema, hay un tema con las pirámides, en verdad. El, no, sí. pues, todo sería que podría. Además tiene como una numeración romana al piso de la pirámide. Dice 1776 seguramente. Dice MDCCL y luego sí. uh, XXB1. Es como SADCB aquí en México. A ver, vamos a ver, M significa, acuérdense de sus numeraciones romanas, M es... Mil. Mil. Ajá. Ok, luego, no, sé, no, no creo v que se alcance a ver. es 500. C, C, C. 100. 100, 100. 500 más 100, más 100, hace 700. Ajá. L, 50. ¿X, X? 10. 10, 10. 1,770. V, I, 6. 5, 6. Okay. 1,776 okay. es el año en el que se el que declaran la independencia. Ojo. Estados Unidos no se independiza en 1776. Declara su independencia en 1776. Declara. ¿Qué significa? No se independiza, sino declara. Así es, así como declara, México declara su independencia en 1810. O sea, ¿Cuándo se, cuando se vuelve independiente, en 1821. Sí, en México en 1825, ¿no? 21. Inicia, De acuerdo la, con la, uh, inicia la independencia en 1921, pero termina y se declara en 1825. Mm, bueno, yo recordaba que era 21, pero bueno, este... Así, así es la historia y así es como nos controlan y nos... Sí, sí, pero, pero Oxlack dice la verdad. <risa> sí, se inicia en 1821, pero la independencia es... Después. 1810, 1810 y culmina hasta 1800 en en Estados Unidos, si no me equivoco es, empieza en 1700, alguien que por favor me ayude del, de la audiencia, comienza en 1776 y acaba, si me equivoco, en 1789, una cosa así, okay, eso cuando lo que dice... el último barco británico zarpa de Nueva York, Eso es lo que dice sí. la historia, ajá, por eso el, el billete trae en la base de la pirámide. Consideran la pirámide también. Fíjense que el ojo que todo lo ve, esto, este, esto es una simbología muy recurrente. Está flotando sobre esa pirámide trunca. Ajá. La, la base de la pirámide está en la tierra. Esto puede representar los trabajos del hombre, lo terrenal. Ajá. Y entonces la punta que está flotando significa lo celestial. Cuando tú tienes la estrella de cinco picos... Si tienes la base, ¿ajá? la base de la estrella en el piso y el, la punta de la estrella arriba, estás haciendo esa referencia. ¿ajá? En la simbología satanista, la tiene al revés de que va hacia abajo, pues porque va de lo celestial a lo terrenal. Ahora, ah, por eso, el por eso, cuadrado ¿verdad? en la masonería, el cuadrado representa lo terrenal, círculo, el círculo representa lo celestial. O sea, sí Pero nos habla de una, de una conexión entre el cielo y la tierra. Y entre lo, lo secular que, y lo religioso. Lo que me llama la atención de aquí es que ese tipo de simbología que nos habla como de esa conexión que hay entre las, el cielo y la tierra, es que lo podemos ver en muchas partes, no nada más como que en el dólar o en estas cosas, en la iglesia, bueno, en el Vaticano, muchas de las Pu no, marcos de las puertas, no sé cómo llamarles, pero casi todos los que hay, hay ahí tienen como en la parte del techo una clase de estrella y te tengo un libro de simbología de estrellas nada más, y esa estrella la que tienen ahí, hablaba como de una clase de portal ay, no tengo el libro a la mano, me gustaría tenerlo, creo, pero era creo que la ¿sí? parte que dices, el dintel la parte superior del, del marco de la puerta es el dintel el Intel, no, okay. Es Dintel, ok. Dintel, la parte que está arriba. Ajá. No tengo idea, mentiría, Ajá. pero confío en ti. Entonces, en el Dintel tienen esa clase de estrella y en el significado de las estrellas nos hablan de que esta estrella es una clase de portal. No tal cual, pero te dice como que a través de esta estrella entra como un cúmulo muy grande de energía y también habla como de una conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, me parecería interesante indagar como esa conexión de que habla, porque asumir que nada más es del tema religioso, como que, ok, Dios está en el cielo, entonces habla de, de esa conexión entre el, la religión y nosotros, se me hace también como muy simple, y no sé, quizá haya algo más en el cielo. ¿Sabían que en el dólar es eh, hay un dúo? Sí, déjame sí. ver si se alcanza a ver. Es un búho sí, sí, sí. pequeñito, no creo que se vea. Es muy chiquitito. que Mejor búscalo en una imagen en, en internet, porque en el dólar que lo vayas a poner no se alcanza a ver. Es un búho que está escondidito ahí, sí, en está. Una de las esquinas, Ajá. donde está una letra con la G, no sé dónde está. Aunque okay, déjalo, busco aquí. Un búho. Un abrazo para Jonathan Mejías Trepo que me está viendo en Instagram, a Juan 10, a Salvador, un abrazo a Jaime Andrés también, un abrazo que me está viendo en Instagram, me estamos transmitiendo en YouNow, en Facebook y en YouTube, eh, en estas cámaras de YouNow y de Instagram solamente me están viendo a mí, en la cámara de YouTube y de Facebook, eh, ven a Melisa y a Marco, nuestro invitado de esta noche, ok. Ya está. Ya tengo la respuesta. Este, si quisieras escucharla, sí encontré la respuesta de esta pirámide. Ok. Ok, adelante. Este, sí. Por si quieren. este. Ok. Eh, al reverso del, de, de, de la entrada es el dólar de los Estados Unidos. Por sí solo es un símbolo. El símbolo, digamos, del gran sello donde se encuentra la pirámide que tiene el ojo que todo lo ve. Este símbolo ha sido asociado con los Illuminati y los francmasones y su, su apariencia en el dólar, o su aparición, mejor dicho, en el dólar, le ha, ha dado pie a muchas conspiraciones y teorías. La frase Anuit, Septis", Septus", perdón, Anuit Septus, que está escrito, exacto, se escribe y se traduce como nosotros le damos lugar o favorecemos las cosas que hemos, o le damos importancia a las cosas que hemos comenzado. Y esto indica que aún hay trabajo por hacer. El texto nuevo orden secular significa, bueno, un nuevo orden para las eras. Ok, este, también lo de la, de, la, de la pirámide que está trunca, Quiere decir que, bueno, todavía hay trabajo que será ahí pendiente. O sea, no, no, es que no está completa. Ese es el detalle, esa es la, esa es la razón de, de por qué la pirámide está de esa manera. No me convence. Un constante trabajo. Dice Melissa, no, es una base extraterrestre. No lo quieren ocultar. Esa es una nave, o sea. Esa es una <risa> nave. Lo no, bueno que Melissa ya lo dijo así. No, sí, pues ya. Es una nave. Eso es una nave para mí. A mí nadie no me engaña, o sea, vean, está claramente despegando es iluminada, ¿sabes? O sea. Ya para rápido. Así sí, bien. pudiera ser. Sí, son bases en las que pues llegan los seres celestiales, llamémosle, a, no sé, llevarse eso en lo que nos tienen el trabajando uranio, para ellos. Llevarse el uranio. Sí, ah, los por cierto, lo del búho. bajando por oro, llegando a nuestras pirámides. Por supuesto, este, la cuestión del, del búho, ese sí, ya, ya creo que ya está respondido, ya, está, ya lo, alguna vez hiciste un video de eso, ¿no, Oxlack? ¿De cuál, del búho? Ajá. No, pero es sobre un culto a... El Bohemian Grove. Ajá, exactamente. Sí, que es un club de ricachones poderosos, influyentes, que está en California, de hecho se ubica en los bosques de California, donde hacen sus pachangas, y tienen el poder tal de poder poner el mendigo búho, en el dólar, nada más porque quieren. O sea, y esta este es también. referencia al dios pagano Moloch, o Moloch. O Esa es se referencia al culto al dios en la Biblia. A Moloch es al que se le daban los, los bebés recién nacidos. Sí, sí este... y de tenía como cara de búho, ¿no? ¿No? ¿no? no necesariamente, no necesariamente, pero el búho más bien es un símbolo de el Bohemian Grove. Y que ahí, en, ahí en, esas, en esas pachangas, pues, este hacen efigies o hacen sacrificios a Molok, que son simbólicos también. O sea, nosotros podríamos ser una secta también si quisiéramos, ¿no? Nosotros, mira, a ver, ojo, eh, es algo de las poquitas cosas que he aprendido últimamente. A ver. Nosotros en este instante estamos en una secta. Oh, y Melisa se ríe, es lo que le gusta a Melisa. A ver, platícanos por qué. No Porque no, no, estamos eh... juntos. Por eso, por eso, por eso es tan delicado ese término. Es que Porque yo vuelvo si al punto inicial, ok. O sea, yo vuelvo al punto inicial en el que todo tiene otra explicación y no la más simple. O sea, ¿por qué nosotros tendríamos eh, eh, esta explicación tan simple? O sea, ¿y por qué quedarnos con la idea de verde. que algo es tan simple? sí. Sí, David como me bulea aquí, O sea, ah, ok, a ver me estoy revolviendo en ideas, mi punto es que hay, hay algo más allá que es lo que realmente nos controla y lo, la información que tenemos actualmente es lo que quieren que tengamos, es lo que quieren que sepamos y es lo que es conveniente que a lo que tengamos acceso vaya. O sea Melissa dice que nos ocultan la verdad y que nos dan una explicación muy sencilla algo que sí tiene eh, un, una profundidad mucho, muy oscura. Marco, este programa se llama Moco porque hace referencia a Mocumentary. Ah, no, ok. A Mocumentary. Y entonces eh, aquí se vale como hacer nuestras propias hipótesis y, y, y, e irnos imaginativamente a lo que queramos para darle respuesta a las cosas que parecen ya tenerlas pero que nos las ocultan. Pero es sabe. lo que es lo que dice Oxlack para protegerse de todo lo que yo vaya a decir en el programa, básicamente. Me <risa> hubieran dicho, me hubieran avisado. Exacto, o sea que aquí tú puedes eh, debrayar. De debrayar, Tuti. Sí, la pirámide es porque los egipcios eran en realidad reptilianos que dominaron ya el poder en Estados Unidos y ahora hicieron la nueva, la nueva. ¿Cuál era la capital de Egipto? ¿Cuál? Actual o en aquel no, entonces? En aquel entonces. Si Egipto. no me equivoco era Tebas o Luxor. Bueno van a no ser. Eh, por eso por eso está Luxor en, en Las Vegas. En Las Vegas. Porque... <risa> <risa> está la pirámide de Luxor en Las Vegas, ¿no? Se llama el Luxor, ¿no? Sí. El, sí, el casino sí, sí, Luxor. Luxor. O sea, referencia... Yo nunca he ido. Memphis. Ah, dice Andrea Memphis, que, ahí está. que por eso en Estados Unidos hay un Memphis. También. ¿Ya ves? Todo hay relación. ¿eh? Tennessee. sí. Ahí sí estado. Ah sí, fíjate sí. todo tiene relación. O sea, los estadounidenses son los egipcios de, egipcios antiguos y los rusos son los babilónicos. ¿Porque lo hicieron todo antes o qué? No sé, o sea es como que... ¿que los gringos. <risa> bueno, los primeros en mandar a alguien al espacio. A ver, pero bueno, aquí tenemos algo, Marco, que es damos como la opinión de lo que pensamos realmente y la opinión moquesca o la opinión tipo así bueno, la no opinión te, mocosa. Sí. Entonces, ya que tú estuviste muy serio todo el programa hablándonos, pues, de una manera bastante profesional, ahora queremos, quiero... Escuchar tu opinión, moquesca, mocosa, no sé cómo sonará mejor. Mocosa. Mocosa. Sí, sí, como suene mejor de lo que es esto, lo que significa esto de las personas que nos controlan. Ah, bueno, pues en este caso, pues les puedo recomendar, por cierto, una serie. ¿Cómo se este, llama? Se llama Está en Disney Plus. Dice Dani Leal, ¿cómo sabemos que Marco no nos quiere controlar con respuestas sencillas? Tú solo confía. <risa> ok, ¿Cuál, ¿cuál es la serie? Se llama La Sociedad las la sociedad Secreta Benedict. Ok. Que toca muy bien este tema de la, del dominio del, y el control mental en la sociedad. Oye, me, me gusta esa... Está muy, muy entretenida, está muy bien escrita. Um, denle una oportunidad. Ahorita son, creo que, como nueve episodios o ocho episodios. Y está basado en un libro. Pero si quisieras que... Hay algo que siempre me ha... Independientemente de que sea este espíritu moquesco o, o, o serio, no, no, se dan, no, no se han dado cuenta que ese reduccionismo de... Yo, yo, o sea, yo lo veo ahora sí. Anunnaki. Los reptilianos. Ajá. Y, y pues usualmente cuando se trata de este tipo de cosas, son cosas que no puedes describir. como ese, Casi casi como bajar a la tierra o a la cotidianidad. Ese horror casi llamado lovecraftiano de... madres, es que estoy... O oh, carajo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Cómo puedes describir cómo te están controlando? No sé, pero te están controlando. Incluso con la comida, ¿no? En México controlan con la comida, ¿eh? Yo he llegado pues, sí. a, a ese... Es la única cultura que regresa de los de la, de la muerte para comer. <risa> sí, es cierto. <risa> sí, en la o sea, comida. ponen me... ofrenda con comida. Incluso los muertos regresan a comer, ¿verdad? La única, la única cultura que regresa a comer. Así es. Bueno, Exactamente, digo, ya estás entrando al mundo moquesco. De, de hecho, había una un conspiración mensaje. con Maseca, que bueno, en la, el mundo de las conspiraciones, <risa> <risa> sí, se decía como que una de las cosas que querían era como hacer humanos, que estuvieran como, pues sí, con sobrepeso, o sea, que no tuvieras como herramientas para luchar de pronto contra un sistema, ¿no? Entonces, que una de las partes era engordarlos. Y bueno, hay una conspiración con Maseca, que es la que dice que cuando salió al mercado fue cuando la gente mexicana empezó a engordar, o sea, que empezó a sufrir de sobrepeso. No sé si la habían la escuchado. No sabía. Sí, eso? la había escuchado. Tienes... <risa> No descarto que haya sido, no, no creo que haya sido la intención, pero creo que sí es una de las consecuencias. Y bueno, también la Coca-Cola, ¿eh? o sea, es de los países que más Coca-Cola consumimos. Y aparte yo tengo otra, yo tengo otra teoría de conspiración. También por una razón de por qué los mexicanos hay tanto índice de obesidad. Los tres países, entre los tres países que hay mayor índice de obesidad, hasta la fecha, porque China va que vuela para ser el primero por la economía que tiene pero Estados Unidos, el Reino Unido y México son tres de los países que tienen los desayunos más... ¿Puedo decir palabrotas, Oxlack? Sí, sí. Más pinches petacones, o sea, más, más este, gordescos, así más, atascay, más atascados, porque tienes chilaquiles, huevos, frijoles. ¿Qué más le pones? Jugo de naranja, tu papaya, ¿qué pan. más? pan. Al por mayor. Luego son de cinco tiempos los desayunos aquí en México, ¿no? Este y en Estados Unidos qué tienes? Mira hasta parecemos hobbits. Terminamos hablando de comida. Ese es otro tipo de control mental. Es control mental. Huevos, hot cakes, waffles, salchicha, salchicha otra vez, tocino, este, tocino. Eh, al café le ponemos azúcar. Luego en Inglaterra no sé si, has visto, si han visto los desayunos ingleses. No. De que tienen frijoles, hongos, huevo, huevos estrellados en un solo plato. Ajá. Este, morón, no, no, ¿qué es morón? Morcilla o moronga, o como le llamemos. Este, otra vez salchichas, etcétera Dices, control en otros países nada más es como el cafecito y un pan, ¿no? Es de como para iniciar el día. Okay, entonces, esa, es, esa es mi teoría. Eh, aquí confiarse. hay control, nos, nos están engordando en México y en Estados Unidos. Para, para que, que no... una raza de cerdos extraterrestres venga y nos coma. Ah, nos están engordando para hacer alimento de extraterrestres. Es, es más, O son también como... para ser más lentos. O sea, imagínate un ejército de gente gorda. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a tener oportunidad. O sea, o sea no vamos va a estar ni ágiles ni nada. Y sí, o sea, pues esto también, también tiene más profundidad. O sea, también eh, en el aspecto de que surgen más enfermedades y se controla de alguna manera la población. Como también había una teoría de que el reggaetón había nacido para generar... Sí, no te rías, Marco. <ríe> Ponte serio, esto es serio. Que el reggaetón había nacido como para, um, de alguna manera... Um, oh, no tengo palabras, nunca tengo palabras, lo siento. Hacer que la gente se volviera más promiscua y se generaran como Excelente. estas enfermedades. ajá Y reducir de alguna manera como muy discreta la población. ¿Quiénes reggaetón? ¿Qué? ¿Cómo? ¿El reggaetón quién es? El reggaetón. reggaetón. ¡Ah! El reggaetón. <risa> yo ya estaba pensando... ¿El reggaetón? <risa> ¿Remington? ¿Qué? Perdón, es que no mormada y mis palabras a veces no ¿Es se Es que entienden. se pronuncia, perdón, leguetón leguetón el leguetón? Sí. Es, es que sí. Es para que yo... perdamos nuestra identidad de si somos hombres o mujeres y nos llamemos compañeros. Oye, pero de, entonces detrás de todo esto debe de estar Japón, porque ellos son los que no están engordando y los que tienen ojos rasgados. Eso se me hace muy extraño. Bueno, eh, creo que es uno de los países con mayor tasa de suicidio en el mundo, ¿no? Ok. Pero bueno, eso sí no fue un chiste. <risa> <risa> sí, eso no fue un chiste. De, definitivamente hay cierta clase de control en la comida. O sea, también por el hecho que a la comida se le empezó a inyectar ciertas cosas para que fuera, para que se pudiera producir más y no sabemos en realidad qué se le inyecta o en, de qué manera afecta a nuestra salud y pues bueno, o sea, así nos podemos ir abarcando muchas teorías de conspiración que hablan de esa clase de control secreto. Hubieras invitado a UFO también, ¿eh? Oye, Vamos bueno, sí, bueno, a hacer, un hacer una segunda parte para esto de control porque es un tema extensísimo, muy, muy extenso. La verdad lo abordamos a diferentes tiempos, eh, hablando de la época de, del hombre, en donde ha sido controlado. Entonces yo creo que sí, una segunda parte, con alguien más, eh, más locochón como Ufo, que es un buen amigo, podría darnos ideas mucho más oscuras y profundas, ¿no, Marco? Así es. Sí, la verdad, este, este cuate sí nos dice de que ahí les voy. Sí, si, quieres, si, si quieres. Si sí. quieres, marcarle y que entre de una vez. Déjame marcarle. A ver. O oh, Ufo. Aparte, si sí, ya se tomó sus, o se, se Sus medicaciones. Sus, sus medicaciones, yo creo que entra con todo. A ver, permíteme. Le vamos a ver, vamos a hablarle a Ufo. A ponga? ver, mientras Melissa, ¿dices que el reggaetón era una conspiración para qué? O sea, no tanto como una conspiración, sino que había surgido porque de repente tuvo este impacto, ¿no? En el que ya toda la gente en todo el mundo lo escuchaba y que había surgido en realidad, sí, como una clase de, una manera de controlarnos para que se crearan... Hiciera que se crearan estas enfermedades pues, no, eh. de transmisión sexual y de alguna manera se empezara como a morir la gente. O sea... A morir la gente. Sí, sí, por... sí, sí, sí. O sea, que se generaran ciertas enfermedades. O sea, ah, el, lo, el mismo tema con la obesidad. Sí. Y de esa manera iban a tener un control de la población de forma en la que no fuera evidente. O sea, que no llegan y empiezan a matar gente a lo, ¿sabes? Y de hecho lo pintan muy bien. Esta explicación estoy como que siento que mi micrófono no funciona bien. De hecho, pintan como esta explicación en una película de, ay, creo que fue la de Soldado del Invierno, cuando están peleando como él y Capitán América. Ajá. Porque um, hay un botón en el que si le pican se va a morir bastante gente. O sea, son puntos como específicos. Y toda esa gente va a morir como que de enfermedades o cosas así. Es una manera que para mí lo explica muy bien. Y como sabemos siempre en estas películas. O en estas series es, hay ciertos mensajes bastante claros que te hablan de alguna manera de lo que está pasando en realidad. Entonces, el reggaetón y el hecho de que eh, la obesidad y todas estas cosas serían esa, de esa manera eh, una forma para controlar la población. O sea, que constantemente haya gente muriendo por enfermedades y que no sea como tan obvio. O sea, que al final del día nos llevan a tomar esas decisiones a nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, o sea, pero es... ellos lo ponen ahí. Este apocalipsis eh, es como el infierno. Es eh, nos, gordos y bailando reggaetón, vamos a morir. O sea, eso ya es como el infierno. No, vida, es que, no, es que no son teorías juntas. O sea, no es de que vamos a engordarlos y después ponerlos a bailar. No. ¿Por qué reggaetón? O sea, va cambiando cada época. O sea, primero, ok, ¿cómo generamos nuevas enfermedades? Y no sé, la gente consumía demasiada tortilla. Bueno, engordalos por más seca, ¿no? Y después, este, crear estas enfermedades, sí, alguien decía como que eh, la gente se, ha, creció la población porque la gente se está reproduciendo más, pero también crecieron, aumentó eh, el aumento del número de personas que morían por enfermedades de transmisión sexual. Y el baile del, el, el, sí, el baile del reggaetón, pues es como... Del perrito. Pues, <ríe> sí, como muy sugestivo para eso, como muy incitador, pues. Ok, para que todos le pongan Jorge. ¿Saben qué? Ah, me molesta bastante que no se tome con seriedad esto, o sea que se estén riendo de... <risa> Oye, ya le pasé el enlace a UFO, ¿eh? ¿Qué dice? sí. Ah, bueno, este, entonces... Lo tienes en la sala, este... Sí, ahorita que entre, me despido de la gente de Instagram, gente, vamos a seguir en YouTube, en YouNow y en Facebook en Instagram, me despido, váyanse a esas otras redes sociales, vamos a tener otro invitado que nos va más loco. que Un más loco que nos va a explicar sobre el control mental en unos minutos más. Así que me despido de Instagram, pero nos quedamos en las demás eh, en las demás redes. Muy bien. Eh, entonces dice, gordos, reggaetoneros, bailarines, chale, eso sí suena gacho. esto que el nombre prometió Dante. Ok. okay. Yo yo nada más, os, mi micrófono sí suena bien. Escuchan bien, todo el tiempo se ha escuchado bien. Porque a mí ya no, me está, ya no me parece que se escuche bien. Se escucha muy bien. ¿Pero no hubo un cambio así de sonido? No, nada. No, no, no. Este, te ¿Seguro? estamos escuchando constante bien. Yo me escucho raro. Bueno, ok. Bueno, este oye, ¿puedo aprovechar para promocionar mis, mis redes sociales? Claro que sí, pueden seguir a Marco... ¿Puedes decir tus redes sociales, Marco? Sí, es arroba Marco Dibuja. Marco ver, Dibuja voy. me puedes encontrar en Facebook a, y en Instagram. Aquí. Ah, gracias. Voy a ponerlo aquí en arroba Marco Dibuja. Uh -huh. me dedico a la ilustración sobre todo. ¿En Instagram? Este, soy diseñador. Ajá, en Instagram y en Facebook también estoy como Marco Dibuja. Así como estoy. ahí mero. Ahí está para que puedan seguir a Marco Dibuja y a Melissa A también ah sí a mí me pueden seguir como, ay no me veo ahí pero estoy como Melissa con WS S e Y H en todas partes y de hecho acabando esta transmisión voy a hacer en vivo en mi canal de YouTube que es igual Melissa con W S e Y H para que veamos cortometrajes de terror porque lo pongo en el banner para que la vea la gente eh, lo, de me lo de Melissa ¿Cómo se escribe? AWS? Sí, EYH. O sea, llevamos como 15 programas, Osla. ¿Así? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo te llamas? O sea, casi, casi. No. ¿No? No, EYH. Ahí ves el nombre, ahí está. Ah, ok. Y. Qué ofendido me siento. Sí, yo me siento ofendido también. Ah, no, ese es no, el, no es el WhatsApp. Ese es mi número de el número telefónico. Bueno, ahí está, así estoy en todo, en todas mis redes sociales, así me pueden encontrar. Pero en YouTube vamos a ver cortometrajes de terror acabándose este en vivo. Ok, ya llegó nuestro invitado. Vamos a tener unos 20, 30 minutitos más para hablar con nuestro invitado, que vamos a darle la bienvenida. El, wow. el, el escupo. <risa> el Bienvenido, es erudito, experto en conspiraciones, <risa> experto en conspiraciones, <risa> y aparte viene de bueno. otro planeta. Uf, buenas me noches. ¿Me oyen, me oyen? Sí, te escuchamos. Ah, oh, perfecto. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, Bien. Manuel. Mira, teníamos aquí un, un debate, un tema muy interesante sobre el control. Eh, que, te, que tienen sobre nosotros los humanos, sobre las masas? ¿Podrías hablarnos un poco sobre quiénes nos controlan y por qué nos controlan y un tipo de control? Bueno, amigos, pues, ¿cómo podemos explicar esto? <risa> eh, eh, nos están controlando precisamente con, con las películas del cine, pero aquí tenemos ahora mismo unos... Lentes de tercera dimensión con los cuales no nos pueden controlar a través de la pantalla del celular porque bloquean las señales. Sin embargo, eh, tenemos que usar un sombrero para de aluminio para usar para evitar eh, todas estas las malas vibras. No, no, no, no, no. No son malas vibras. Son micromaquinarias que están siendo enviadas a través de, de la pantalla de la, del cine. nano Nanomecanismos. Sí, así es, amigo Oxlack. Eh, sobre todo, Bill Gates eh, nos... Bill Gates. Bill Gates, ajá. Bill Gates introdujo en nosotros unos microchips a través de la vacuna del COVID. Eso es algo que debemos de estar advertidos todos. Ok. Sigue adelante, ¿Sí? sigue adelante. Ese es un ejemplo. ¿Quiénes son estos, estas potencias, estos poderosos que nos quieren controlar y por qué lo hacen? Bueno, mira, son... Inteligencias artificiales que vienen del futuro, amigo, nos están... Eh, ¿Has oído hablar? No, no, no, ¿has hablado de hablar del basilisco? Sí. Es una sí. inteligencia artificial que está desde el futuro, enviándonos... Eh, ideas a través del celular con el cual podemos nosotros hacer un cooperar para que esas inteligencias artificiales sean creadas en el futuro. Ahorita, pues nosotros no podemos verlas. No existen, no están aquí. Sí, sí, así es. Melissa, ¿quieres preguntar algo? No sé, es que siento de pronto que no hay mucha seriedad. Entonces, no sé <risa> qué tan creíble sea la palabra del invitado. O sea, empezó, me estaba convenciendo, pero ya no sé. Es un chiste esto. <risa> no no, no, no, es un chiste okay. Entonces, creo que no. las frecuencias hacen que no, ¿no? sí, sí, sí ¿teorás hablar así. de la teoría de cuerdas? sí, pero antes tengo que eh, existen 11 dimensiones en la teoría de las cuerdas y <risa> ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Nada, nada. ¿Alguien te está amenazando? ¿estás nervioso porque alguien puede estarte escuchando? ¿Puedes tener represalias? No, pues, mira, eh, este es un modelo que debemos de destruir, ya que la tierra, pues, no es redonda, como vemos aquí, es plana. Ah, también, te, ¿también, también es plano plan, Es, ¿también? es ¿también? demasiada ¿también? información, es demasiada información en muy poco tiempo. Creo que hay que tomarnos un espacio para asimilarla. Pero mira, nosotros estábamos hablando del de control mental. Y no, no sé en qué momento surgieron los aliens. O sea, sigo sin entender esa parte no, pues aquí debo de evitar esto porque tanto para aliens como para el gobierno que nos está, nos está buscando ¿no? sí, sí, sí ¿Has okay. yo ¿Has creo visto, que ¿has visto las películas estas donde se va a acabar el mundo y solo hay una persona que sabe que son los extraterrestres y, y, y se ponen estos cascos metálicos y todo eso? UFO es uno de ellos, UFO sabe cuándo van a venir los extraterrestres, de hecho ¿Verdad? Sí, sí, eh, no lo sé. Ya están aquí, efectivamente, y, y nos están nos están manipulando para que nosotros creemos esta, creamos esta inteligencia artificial de del basilisco. O sea, sí, ellos son malos. Tengo esa pregunta y otra: ¿cuántas razas alienígenas existen? Pues no, no sabría cuántas hay. Aquí en la Tierra, por lo menos hay 23. es el menos. Por lo menos, sí. Aquí, en esta videollamada, puedo ver a uno. Eh, no voy a revelar quién es, pero puedo ver a uno ahora mismo. Y este... Tiene unos lentes muy raros. <risa> ok. Ok, no, yo sí. creo que no, no puede seguir más con esta comunicación porque no, no, estoy ahora mismo escondiéndome porque ya no tardan en, en descubrir. Tienen que, tienen que usar sombrero, si, si no van a leer su pensamiento. Rapanui, okay. aquí sí, Rapanui. Sí. Rapanui, aquí está Rapanui, exactamente. Aquí, eh, aquí Rapanui, esto es una emergencia. Aquí estoy en Rapanui. Nos vemos okay. amigos. Ok, ok. Nuestro invitado, eh, pues eh, tenía información que no puede revelar es la primera vez que aparece en pantalla, ¿no, Marco? Así es, es fue muy revelador. Fue muy revelador todo lo que dijo. melissa se quedó con más dudas que, que respuestas, ¿no? Oh, pues es que yo esperaba otra cosa realmente. Oh, bueno. No que era un poco, <risa> dice Marco. <risa> sí, bueno, este, pues sí, o sea, ustedes me prometieron a alguien que sabía de esto, que tenía un punto de vista... Eh, importante en esto que estábamos abordando, y no sé, yo, yo lo sentí como un chiste, la verdad, me siento muy ofendida. Marco muy estaba serio, eso dijiste. Marco Mar se desentendió por completo, okay. <ríe> se Mar puso Mar en modo está, aéreo. Dijiste, Marco está muy serio y esto es moco, y por eso fue que entró alguien... Muy moquesco. Pero es. no, no, ese es un, ese es un ex, extremo, Oxlack. O sea, es demasiado, va más allá de mo, moco. No es tan así. Oigan, yo muchas de las cosas que vengo a decir, yo creo en ellas. O sea, no crean que yo estoy <ríe> en un chiste. Yo, sí, de alguna manera lo he investigado no al grado de marco y no de una manera como tan seria, sino en la parte de que también te, tenemos que creer otras cosas, porque las posibilidades existen. Entonces, sí, me pareció un chiste, me siento muy ofendida y estoy muy molesta también y triste. <risa> ok. <risa> ok. Bueno, gente, nos despedimos. Espero <risa> les haya gustado. <risa> oh, Melissa, no aguantaste nada, tranquila. No, <risa> Perdón, sí, Fernando, perdón, Melissa. No sé, creo que esto me va a tomar tiempo. O sea, hirieron mi corazón todos aquí. Ok, bueno, Melisa, algo que quieras decir antes de que nos vayamos. Pues nada más que se acuerden de seguirme y no nada más de eso, que me acompañen en mi transmisión de oh, va a ser a las 11 de la noche, yo creo, si ya nos vamos a despedir es en mi canal de youtube está así, melissa con doble C y h vamos a estar viendo cortos de terror y pues en general que me sigan en todas mis redes entonces estoy exactamente igual ok terminando esta transmisión entonces melissa va a ser una muy seria <risa> <risa> muy seria muy seria muy bien. Marco, pues te agradezco mucho, mi hermano, que, que hayas platicado un poco sobre los símbolos, sobre el control, sobre historia. La verdad, este tema tiene mucho, mucha tela de donde cortar. Hay formas de control diversas e sí. infinitos ejemplos que me gustaría abordar más adelante. Pero bueno, esta noche sí. al menos platicamos algunos. Te agradezco. ¿Qué tal te pareció la transmisión? A mí, excelente, esto es este, una dinámica un poquito más, uh, ¿cómo decirlo? Relajada, ¿no? Relajada, ajá, porque también podemos extendernos o, o estirar tanto la parte de, la, de las cuestiones de lo comprobable, con lo misterioso, con la especulación, y hacerlo tan mocumental como quieran. Tiene ese mocumental, ¿Mock? mockery, uh -huh. burla. No sé si se entiende. Digo, Gracias por advertir por advertirme ya bien entrada la. ¿Qué significaba moco? Yo pensaba que era algo así como algo que no sé. Se... Sí. Bueno, pues ahora sí ya, ya entiendo cómo va esto. este Pues me sentiría muy, muy honrado si me vuelven a considerar como invitado. No sé qué es lo que diga. Claro. Elisa o el público en general, de cualquier otra temática también tengo estupideces que compartir. Marco, la verdad un placer tenerte aquí porque la idea también de Moco es sí hablar un poco como de la realidad, pues a la gente uh -huh. le gusta como esta combinación y también de pronto pues especular más allá y ponernos creativos, entonces muchas gracias por tu tiempo y a todos gracias. por su atención igual por su tiempo y sus aportaciones que siempre son increíbles Muchas gracias, los comentarios del público muy buenos, ¿eh? muy muy interesantes Sí, la verdad que ellos eh, son parte del programa dan muy buenos argumentos sus opiniones son súper válidas, interesantes entonces sí. siempre están con el tema ellos están indignados como Melissa el día de hoy y todos se van a ir a su transmisión ahorita a su transmisión seria y sí, porque UFO, UFO llegó y terminó el programa, ¿no? De... Dice, yo sí quiero que regrese Marco, dice Margarita Acosta. Y allá al menos tienes una, una a tu favor. Gracias, gracias Margarita. Dice alguien, ¿cómo se llama el invitado que se fue? ¿Cómo me comunico con él? <risa> Para compartir porro. <risa> Muy bien, gente, pues les agradezco mucho que hayan estado esta noche aquí en, en Moco hablando sobre el control de la sociedad y después seguiremos hablando de este tema porque hay mucho, mucho más que decir. Eh, ¿Cuándo tenemos nuevo programa, Melissa? Tenemos nuevo programa, hoy es lunes, el miércoles. Ah, el miércoles, creo que yo tengo algo el miércoles, ¿qué tengo el miércoles? ¿Qué tienes el miércoles? Tengo algo... Tengo algo el miércoles. No ¿En sé. la noche? Ah, te, no, no, no, sí, sí se puede el miércoles. Tengo una junta a las seis. Así que sí puedo entonces como a las nueve. Ok, genial. Entonces el miércoles y ya les estaremos revelando el tema durante la transmisión. Dice pues, hashtag queremos a UFO. Hashtag queremos a UFO. <risa> Yo creo que podemos hacer toda una, todo un moco con él, sin problema. Pero, pero lo más moquesco que te, no te puedes imaginar, ¿verdad, Marco? Sí, no, sí. Aparte ya nos toca un programa relajado, o sea, creo que llevamos uno entre todos estos episodios y habíamos hecho el de los delfines la otra vez, entonces ya es momento de otro. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho, ahora sí. Vámonos, que descansen. Buenas noches. Mañana subo un nuevo video en mi canal. Nos vemos el 6 y el 7 en León, Guanajuato. Tengo un evento ahí. Voy a dar algunas conferencias en el Ecto Fest, que es sobre cazafantasmas. 6 y 7 en León, Guanajuato. Allá nos vemos, gente. Nos vemos, Gracias. Marco. Nos vemos, Melissa. Que Estén bien. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.